Si vienes conmigo, si me acompañas no te arrepentirás mi corazón prometo dejar a un lado cualquier asunto laboral mirarte a los ojos es lo que necesito Prometo ignorar cualquier llamada del celular Escuchar tu voz distinguida, bella dama quiero Prometo apreciar este peculiar momento Que nos une a los dos Guardarlo como mi vida Así será, te lo prometo de verdad Así será, te lo aseguro con toda mi sinceridad No hablaré de nadie que no seas tú Y si menciono a un tercero que no esté. Hablaré solo para resaltar cuestiones hermosas de la persona. Nunca, nunca, nunca para chismear o desacreditar. Nunca, nunca, nunca para sembrar discordia entre tus seres queridos. Mi amada, siempre hay algo noble y digno que resaltar. Ensalzar la virtud antes que la debilidad. Señalar fortalezas antes que los defectos. Cantamos alto para quebrar el muro Tan fuerte que rompamos la presa que inunda el valle de amor Reconozco mis errores y pido disculpas con rapidez ¡Lo sabes! Así pasamos a enfocarnos a un instante singular ¡Lo quieres! Sin distracciones, sin interrupciones y... Si me enojo por algún suceso Yo solo me desenojaré Sin pelear Si me molesto por alguna tontería Yo solo me desmolestaré sin rechistar. Cariño, no olvido mi higiene personal. Sé que te agrada que vaya recién afeitado. Me ponga la colonia que te gusta. Te excita, te excita, me excita, que te excite mi aroma. Cantamos tan alto que logramos quebrar el muro tan fuerte que rompemos la presa para inundar el valle de amor. Prometo humildad sin arrogancia, sensibilidad sin flojera, carácter sin rudeza o brusquedad. Igual que el bambú soy flexible, con el acontecer flexible para ti, mi corazón, prometo ser cordial con tu madre, respetar tu horario laboral y así mismo espero que tú aceptes esta canción que he escrito para ti, para nuestra reunión. Cojines, sesiones de cosquillas adivinar tus pensamientos y descubrir tus intereses más íntimos durante nuestra tertulia de sonrisa continua prometo nunca olvidar tu cumpleaños tampoco el día que nos conocimos celebraremos cada aniversario pero si no nos concentramos en el ahora nunca habrá un mañana Por eso hace falta tiempo de calidad, tiempo de calidad Así mismo lo hacemos, cantamos, cantamos Muy alto, muy, muy, muy alto Ramos el muro de la rutina Rompemos la presa del aburrimiento Sí, así, sin más es que pasa Se inunda el valle de amor Amor del bueno, amor genuino Amor divertido Igual que dos niños descubriendo el juego Asombrados por la maravilla de la vida Vamos, vamos, yeah. ve yeah. El juego, maravilla de la vida Asimismo lo hacemos Tiempo para juego Humor y risas en nuestras vidas mismo lo cantamos Asombrados, divertidos Reunidos, fantástica, unión. Vamos, vamos, ven. vamos, vamos, ven. vamos, vamos ven. El juego, maravilla de la vida. Asimismo sí lo hacemos, tiempo para jugar, para la calidad de nuestras vidas. Asimismo sí lo cantamos, asombrados, divertidos, reunidos en esta fantástica unión Asombrados Vamos, vamos Divertidos Vamos, vamos Reunidos ven, ven, ven. A la fantástica unión Tiempo de calidad, tiempo de calidad